de cosas antes eh, para comenzar bueno eh, voy a empezar a, a hacer una partida así mientras bueno si, ya sabéis que os podéis unir si queréis uniros vale eh, a ver comparta esto vale ahí está perfecto el banner este es nuevo bueno lo conseguí ayer vale en, en el pase de batalla ya sabéis que bueno os dan tanto como skins, como banners, eh, fundas para las armas, eh, bailes también. Y luego también deciros que os reembolsan lo que es el, el dinero del pase. No solo os reembolsan, sino que además eh, se dan pues esos 200 pavos, eh, tengo entendido, eh, extras, ¿vale? O sea, para poder, según 200 pavos, pues eh, podéis pillaros. Eh, algún, algún baile o algún cosa, alguna cosa de esas, ¿vale? Eh, ahí está. Esa capa me la dieron el otro día, ¿sabes? O sea, bueno, eh, a ver, creo que me queda. Vale, ya. Eh, bueno, ya vimos todas las zonas, aunque esta zona de aquí. Pues me parece como marcada con un interrogante, pero aún así voy a ir ahí. Eh, sí, voy a ir a esa zona de ahí. A ver, está por aquí. Ah, bueno, es... A ver. Eh, parece como un tono gris, ¿no? O algo... como... Ah, mira, Rehack está... Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que... que voy a la sala. Voy a hacer partida con él. Tata había bajado del autobús, tampoco es que eh, llevase mucho tiempo de partida. Simplemente iba a bajar, o sea, tampoco... Supongo que también estará por aquí, por el directo. Bueno, ayer estuvo... Eh, vale, ahí lo tenemos. Marcamos como todo listo, vamos a saludarle. Ah, por cierto, me voy a eh, quitar la capa esta. La capa a mí me incomoda en cierto modo. Prefiero equiparme alguna mochila o algo, porque sinceramente la capa esa. Eh, no sé, no, no soy muy de, de poner capas y cosas de estas. Eh, vale, a ver, por aquí. Vale, cuando estés listo, rehack, eh, le das, ¿vale? Ah, hola, eh, Buenas tardes, igualmente, tío eh, Ah, ya le has dado al... Al esto Este es el banner que conseguí ayer, ¿vale? O sea... Que por cierto, esa chica me recuerda A la actriz que hace... Eh, ¿Cómo se llama? Capitán, Capitana a, a, eh, Marvel o algo así, puede ser. O sea, ahora no me acuerdo bien, pero creo que sí eh, la, la que hace de Capitana Marvel, tío. Mm -hmm. Ahí conseguí también esta espada. Mm -hmm que está disparando. Ah. Oye, está guapo tu... Este, supongo que es una skin en tienda, ¿verdad? Esta skin no me suena del pase, o tal vez sí, no lo sé. vale, en segundos bueno, en principio iba a caer en esta zona pero solo porque aparece como es que claro, no sé si es eh, una zona por explorar o es que claro, como no aparece ningún interrogante pero ¿veis ese, ese tono grisáceo ahí en el agua? es que lo sé quiero verlo a ver si es porque tenemos que desbloquear algo ahí o no lo sé, la verdad vamos a bajar por aquí caso es que me sorprende que aún, aún hayan conservado... Ah, vale, lo han hecho ahora en, en tono silver, vale. El tema de, de las penas, pero yo creo que ya la próxima temporada las quitarán, ¿eh? Yo creo que... Sí. Ah, mira, ves, El nuevo lugar emblemático, tenía razón. Eh, vale, a ver, este. pues esto que hay aquí. Ah, esto es como... Vale, va, voy a aceptar un contrato, ¿va? Hay que pillar a a este elimina Bertul o algo así pero primero necesitamos armas a ver esto por aquí esto no se puede abrir uh -huh. Uh -huh. ah gracias tío Si vemos algún cofre por aquí. necesitas una llave para abrir esto vale. Contrato robado, objetivo no, tío, ¿qué me dices. Ah, ¿qué quieres ir? A la, a la casa del, del maestro Muten Roy? Esta la han dejado, eh, o sea, la han conservado para esta nueva actualización. De nuevo esto, tío vale. por cierto, esto seguramente sea solo para esta temporada, ¿verdad? o sea, lo del tono silver wow, podemos hasta atravesar el tejado ¿qué me dices, tío? Esto es, esto es brutal, ¿eh? todo lo que hace, tío. ¿Ayuda a rehack? ¿Vale? A ver... ¿Eso que es un contrato uh, el ¡Es bueno! Vale, esto por aquí... Lo que pasa es que, claro, son tres disparos y, bueno, en principio... a tenerlo eh, eh cuidado vale venga estaba disparando que era su compañero no Supongo. eh sí buena tío Vale, a ver. Mira, sí que es verdad que mira, lo que voy a hacer es pillarme escudo de este, por si luego nos hiciera falta. Nunca se sabe, la verdad. Quédate esa escopeta si quieres, ¿no? O, bueno, la voy a cambiar por esta... Vale, vale, acaba, acaba de ahí el país. ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué me dices? <ríe> es este salto, tío, El tremendo salto, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Vale, vienen por aquí o sea... ¡Oh, tío! Pero Es posible que no le haya dado ninguna, tío nah, tío, nah, tío. Nah. Vale, vale, pero Tenemos otra oportunidad Buena, tío. Perfecto. Lo que no sé quién ha sido. ¿Ha sido tú el que lo has derribado o yo? Vale. Me digas eh, no me digas que también se puede subir por la tirolina me no me puedo creer tío, no, en serio mira tío vaya tela tío vaya tela tío en serio Eh, vienen, vienen, no, tío No, me acaban de dar Están, Está justo ahí, tío No sé, no sé cómo marcarlo Así vale. Quinto, tío. Eh, vale, a ver Vamos a... Volvemos a la sala Si te parece, ¿vale? Vale, lo equipamos y aceptamos las estrellas del pase. Eh, con estas seis, en principio, a ver, eh, vale, voy a pillar esta recompensa. Vale, aceptar 100 pavos más, 750 pavos. O sea, ahí estamos muy cerca de recuperar lo del pase. Eh, vale, me voy a pillar esta skin. ¿Y eh, qué más? A ver. Eh, la pantalla de carga igual me pillo alguna nueva que tenga por aquí A ver, tal vez Bueno, igual la dejo Bueno, va, me voy aquí para esta Vale, yo estoy listo ¿Estás listo tú también? Sí, vale Vale, esta estrella de aquí, que las estrellas que son, abre las misiones, eh, vale, en estas, vale, un pues allá. Vale, necesito urgentemente un arma, tío. O sea, me da igual qué arma, una escopeta, una pistola, lo que sea, pero bueno. Vale, buena. Sí. Eh, vale, perfecto. Eh, vale, que pillo esto. Vale, ahora sí. Irán, bueno, irán acompañados, son dúos ¿vale? O sea, tiene que estar su compañero por aquí cerca. Eh, gracias, tío. Vale, ahí está. habrá algún escudo que por aquí ah mira eh, vale a ver Era su compañero, Sí, serían dos, seguramente. O sea... Ah, mira, les da, bueno, tienen la costumbre de, de dar saltos, tío, o sea, de dar eh, saltos de esos. A esa pared es que, y es que es brutal esto ¿eh? o sea, es que muchos hablan de la mejor temporada que pueda ser esta yo no sé qué decir la verdad respecto a eso eso supongo que cada uno tendrá su opinión pero la verdad es que esto es nuevo tío o sea si puedan hacer este tipo de cosas nunca se han podido hacer en ninguna de las temporadas que Voy a tener que bajar por aquí. No, nah, pero estoy ya, ¿eh? O sea, estoy... Ya. Vale, vale esto lo podemos colocar. Vale, los veo a los dos y voy a ir por aquí. Creo que a mí no me han visto, creo. Por eso voy a ir por aquí. No puedes sprintar, te falta energía, vaya. Bueno, pero estoy cerca, o sea, estoy prácticamente al lado Vaya, bueno, justamente la montaña esta, tío Bueno Ya veremos si llegamos, tío No me digas que... Bueno, se tiene que parar ahí, ¿no? Sí, se ha parado ahí, tío Bueno, tengo botiquín, por si necesitas uno Pues lo dicho, toma. Eh, eso tal, vale. Eh, píllate, Botiquín. Vale, y la próxima zona está algo lejos, ¿eh? Así que bueno, podemos pillar. Voy a intentar pillar yo algún vehículo, ¿vale? A ver si... ¿Son disparos? Son disparos, tío. Buena, buena, buena. Perfecto. ¿Vale, ¿Estaba por aquí? ¿Estás en el chat o algo? Bueno, pero ahora no, no caigo. ¿Quién es? Laguna lustrosa pone bueno, por aquí eh, Vale ¿Qué hacemos? ¿Subimos o...? ¿Se podrá subir por aquí? Al barco ese Luz, tío. Vale, ahí está. ¡No! Mm, a ver, tenemos que saltar, tío. No, no hay de otra. Hay que saltar. Hay que saltar y ya, tío. si no, nos no va a pillar. Nos pilla la tormenta, tío. Vale, el agua. He, he, va, he caído básicamente al agua porque si no eh, me hubieran quitado toda la vida, efectivamente la caída. ¿Lo ves? ¿Tú también? Ah, mira tío, le, le están... Son dos. han dado a ti. A ver, espérate, espérate, No, tío, ¿en serio? Era el típico camper, ¿eh? Estaba ahí con el sniper ahí arriba, tío esperando ahí al acecho tío como el que pesca el típico pescador vale nos han dado bueno subimos otros cinco del pase de batalla vale vale te he invitado al, <coughs> al grupo no sé quién es vale tío así que vamos a continuar nosotros con el dúo eh, me voy a pillar eh, una nueva skin eh... Sí, me voy a pillar. Bueno, oh, es que claro, como en el... Ayer estuve con esa otra skin, va. Eh, vale, todo listo. Thank <laughs> you. Eh, vale, eh, caemos esta vez por aquí, por esta zona, ¿te parece? Ah, por la zona de otoñal, tío. Está guapo porque, bueno, esa zona ahora en principio, en el tema del mes que viene, en octubre y tal, eh, molará, tío. O sea, lo hacen tipo Halloween y cosas así. A ver... lo quería abrir así, el favor ¿Eh? ¡Bueno! ¡Bueno! Nada, tío eh, Vale, está por aquí, ¿sabes? O sea... <ríe> Vaya comienzo, tío O sea, en serio Nada más caer, tío o sea, Vale, te veo por aquí Pero voy a controlar al otro a ver en qué zona está. Vale, creo que llegas a tiempo, eh. Mira la zona del té, tío, de, de Alicia. ¿eh? Vale, ahí está, perfecto. Me quedan 46 segundos, tío. Cuidado que.. Uy. A ver, te iba a decir, viene. Viene por ahí. Vale, ahí está. Gracias, tío. Voy a encontrar algún arma ver, Mira, ahí, ahí parece, Un cofre esto a ver. A ver. A ver. Espera, a ver voy, voy, voy tío A ver Claro, es que me hace falta un arma, tío No, no he pillado ningún arma a ver, Por aquí Vale, ¿sabes lo que te digo? No. Ah, lo siento, tío. Ah, qué rabia, macho. Oh. que no no tenía armas desde un principio tío, o sea esta partida uf, horrible tío, desastre total por mi parte tío. Me faltaron armas para poder ir allí al sitio y bueno Voy a haber pillado la tarjeta más tarde, pero vale a ver, a darle no pasa nada. Mm -hmm. Un puntito, otro bien. Eh, vale, cambiamos de zona, eh, si te parece, o, o volvemos a, mira, va, vamos a volver aquí tío, vamos a quitarnos el trauma. <risa> si sí, sí ha podido haber trauma que tampoco a ver, ha sido no pues se nos ha dado todo bien pero bueno tampoco pasa nada vale a ver te imaginas que bueno no, no nos podemos encontrar a los mismos porque eso seguramente igual está lo partidos el partido quizás. Sí, pero tiene que tener un compañero, ¿eh? Ese compañero ahora mismo está diciendo... A ver, ¿dónde está... ¿Dónde está este? Eh, a ver, vamos a pillar esto... A ver, ¿qué hay por esta casa? ¿Ves? Esto era lo que os había comentado antes... Que si lo hubiéramos tenido en su día en su día en su momento pues eh, la otra partida no hubiera sido tan lamentable pero bueno mira voy a pillar como tengo un montón de sí ahí está es que el, el oro es ridículo. Eso se va acumulando ahí. Bien. La oh, arma es buenísima, ¿eh? Cojo. Eh. <risa> y esto, tío, este baile a que viene, tío. <risa> ah, vale, que tal, estás como querías lanzar eso. Vale. Por eh, cierto, terminamos esta partida y finalizo esto, ¿vale? Eh, o sea, esta será la última partida, ¿vale? Por hoy. A ver. a ver, ¿por dónde viene? Mira tío. Cuando están así, tío, es, es porque les queda poca vida. Ahí está, perfecto. Buah, ¡Wow! una más buena, tío. Vale. Por aquí. Me voy a llevar algún botiquín. Eh, eh, ¿qué es eso? Bueno, no sé si en principio llevarme. A ver, me, me interesa más algún escudo o algo y eso, pero bueno. Sí, bueno, hay escudos de... bueno, va, sí. Tomaré uno de estos. Mira, perfecto. Ya antes lo digo. Eso lo, ¿Qué lo que me dices tío el objetivo van a venir todos a por mí ahora mismo vale a ver abriendo cofres herido pues eh, pues me lo he lleva todos tío los cofres bueno aunque en verdad lo que haya podido pillar eh, se lo han podido llevar estos también pero bueno